En este último parche los desarrolladores del juego le han querido dar algunos ajustes a algunas cartas que estaban un poco olvidadas dentro del meta. Y de las cartas que se han visto muy beneficiadas con este ajuste ha sido Sandman. El problema que tenía Sandman antes es que a pesar de la buena habilidad que tiene Sandman es que el poder no daba como para poder lanzarlo a jugar. Tenía 1 de poder, 4 de coste y ahora tiene 5 de coste, 5 de poder lo que hace que sí sea más deseado y que el incentivo sea mayor para poder jugarlo. Lo que dijeron los Desarrolladores en su momento para justificar justamente el cambio que le habían hecho a Sandman. Es que en el turno final hay muchos mazos que juegan demasiadas cartas. Y digamos que el ingreso de Sandman de esta manera con este cambio iba a hacer que esto se equilibre un poco. Pero veamos si esto realmente se ha cumplido y si es que Sandman está provocando un cambio en el metajuego o no, muchachos. Antes de empezar con el tema de fondo, lo que voy a hacer es solamente enseñarle brevemente el masito nada más, y esto es todo lo que tengo. Esto, este mazo, es un mazo experimental que hemos ido haciendo cambios con los muchachos del stream, y cada vez. Está mejorando un poquito más porque ya me va dando resultados Y he subido dos rangos Estoy en, en rango 102 ahorita Y pues es algo bastante bueno Acá tenemos varias cartas interesantes Por ejemplo Viper acá tiene una función muy específica A que puedes enviarle levo Evo al oponente y con eso le bloqueas una ubicación en turno 3 o que también puedes usar Electro, no si en caso no robaste Sandman, no robaste Wave por ejemplo una forma también de lograr el mismo efecto de Sandman en el lado del oponente es que uses Electro en turno 3, en turno 4 puedes usar Wave, se lo mandas a Electro al otro lado y también le bloqueas el que solamente puede utilizar hasta máximo una carta nada más no mientras tú puedes seguir utilizando todas las que quieras y encima con el rampeo que te da Electro acá hay cartas Tech como Shanshi por ejemplo, también White wing que te ...ayuda a ver un poco la mano del oponente... ...aero ustedes ya saben que es el win condition... ...que muchas veces se utiliza en el turno final... ...She-Hole que es muy interesante acá también... ...porque si usas wave en turno 5... ...puedes utilizar She-Hole más otra carta... ...si en caso no hay Sandman ¿verdad? ...si en caso no tienes Sandman puedes utilizar dos cartas al final... ...eso va a depender mucho del estilo de juego... doctor Doom también que tiene pues una horita... ...se ha vuelto muy fuerte porque en este... ...en estos casos de solo jugar una carta ¿no? ...con Sandman ¿no? doctor Doom que juega prácticamente pues... ...te llena de 5 las ubicaciones... ¿No? Eh, y eso hace también de que sea más difícil de que el oponente pueda ganar solo jugando una carta en el turno final y eso hace que sea muy pero muy interesante eh, el, la función de Electro acá también es para que puedas de repente jugar Doctor Doom con Odin también en determinado momento o Aero con Odin también puedes eh, hay otro combo también que se usa Aero con Odin para poder digamos eh, activar el efecto de Aero dos veces y así digamos eh, puedas tratar de ganar en las otras dos ubicaciones donde digamos el oponente eh, ¿no? no puede jugar las cartas así que está muy bueno situación sinergia hasta el momento voy a ver si sigo mejorando los voy a mantener actualizados con respecto a eso pero si tienen cualquier duda o consulta ya saben la pueden hacer en los comentarios y ahora muchachos nos vamos al tema de fondo cuáles han sido los mazos que han sido realmente afectados con estos ajustes que le han hecho a sandman aquí vamos a revisar algunos mazos competitivos que he estado publicando últimamente muchachos en mis redes sociales como saben en twitter en instagram en facebook siempre estoy publicando todo esto con una reseña más o menos de cómo se puede utilizar el mazo y con los créditos respectivos este masito de acá de Iron Fist este es un combinado que se estaba utilizando bastante ¿no? con cartas pequeñas en realidad ¿no? Iron Fist Swarm ¿no? Es, hay una combinación de movimientos disruptivos ¿no? hay Tech ahí como counters ¿no? como Shanshi Cosmo, Killmonger eh, tienes ahí esta Aero también que es el disruptivo final también que en algunos casos se comba con Iron Fist también ¿no? lanzas Aero, eh, lanzas Iron Fist Aero ¿no? Eh, mueves todas esas cartas a la ubicación donde estás perdiendo y luego Aero se regresa con Iron Fist a la para la izquierda, en alguna ubicación donde le falte ganar, con esos 7 de poder va a ser más que suficiente. La verdad, un combo bastante, bastante hermoso. Pero ¿qué pasa? Que Sandman acá no va a dejar hacer ese combo. Sandman acá no va a dejar que se jueguen muchas cartas en el turno final. Porque de eso se trata generalmente. Ese tipo de mazos que juegan cartas pequeñas. Que tratan de llegar, digamos, al turno 6 jugando, pues, dos cartitas por ahí, hasta incluso por ahí, a veces hasta tres cartitas tratan de jugar. O a veces también con Coolen Wheel eliminan a Swarm y Swarm lo tienen en coste cero para jugarlo en el turno final pero pues hay una vez que entra Sandman en turno 4 o en turno 5 como ya les mencioné justamente en el masito lo que puede pasar es que cortas totalmente este combo y con eso este mazo se debilita bastante lo cual va a ser conteriado por Sandman luego tenemos este siguiente mazo de Shuri que tan afectado se va a ver Shuri justamente con el ingreso de Sandman a ver una de las cosas buenas que tiene este mazo de Shuri es que comienza a explotar a partir del turno 5, ¿verdad? Porque en turno 4 lanzas a Shuri y de ahí comienzas a lanzar las cosas grandes. Ahora, Sandman, si llega en, desde turno 4, incluso eh, limitando justo el uso de una carta, acá Yuri no, no necesariamente se va a ver afectada porque Shuri tiene otras salidas también o otras respuestas con respecto a si es que hay un Sandman amenazando. Porque digamos que tú lanzas a Shuri en turno 4 y en turno 5 ya puedes lanzar, por ejemplo, un Red Skull, ¿no? Y en turno 6. Puedes lanzar un Armin sola y simplemente duplicas los Red cool en las otras ubicaciones y puedes ganar la partida de todas maneras. Ahora, aquí claro que va a haber un problema, porque el mazo que les he enseñado de Sandman también tiene Aero y lo que puede hacer también es llevar, digamos, a la ubicación donde iba, la única ubicación de repente donde iba ganando Shuri, le, está, le llevas la carta seguramente con Aero y luego con Odín y pues tenías otras dos eh, ubicaciones ganadas. Entonces a veces va a ser problemático digamos para Shuri si es que tienes un aero ahí porque le va a ser más difícil o si de repente también tienes el shanshi ¿verdad? como les enseñé también yo tengo esta, dentro del mazo tengo a shanshi y yuri también es muy vulnerable digamos a shanshi eh, por ejemplo este mazo no utiliza armor de yuri pero si puede utilizar armor de repente por ahí que puedes proteger las cartas con gran poder pero de todas maneras si tu eh, estrategia va a ser eh, tratar de utilizar digamos no sé red Skull y taskmaster luego o red school y arnim sola también está súper bien, el único único combo acá que falla bastante ahorita con la llegada de Sandman vendría a ser cuando utilizan a Shuri en turno 4 y en turno 5 no juegan nada para poder jugar She-Hole con Taskmaster en turno 6 y ahí ya cuando tú tiras Sandman no va a poder hacer ese combo y se va a ver en un gran problema porque tú ya vas a tener eh, generalmente las dos de las tres ubicaciones ya ganadas, entonces este mazo de cierta manera tiene algunas salidas todavía o algunas respuestas contra, contra la amenaza de Sandman, pero igual tiene una gran chance de perder si es que puedes te sale todo bien con este masito Y le pones a Sandman y tienes un aero ahí O un Shanshi. me parece que las posibilidades de ganar De Shuri no van a ser tan altas Aquí tenemos el siguiente mazo Que este es un Zera control me parece Y este mazo, hay diferentes versiones En este masito de acá, que incluso a veces Utilizan Iceman y Scorpion en reemplazo De The Hood y Nova, pero de todas maneras Digamos que este mazo es un mazo que está enfocado A un híbrido entre destrucción No tiene counters ahí como Shanshi. ¿No? Y está justamente Este mazo explota generalmente en turno 6 ya que en turno 5 lanzas a Cera y en turno 6 vas a lanzar varias cartitas para poder bocear también a Bishop pero acá es donde este mazo pierde porque este mazo requiere de mucha explosividad en turno 6 para poder ganar y cuando tú le lanzas a Sandman en turno 5 así sea en turno 5 que le lanzas a Sandman y no en turno 4 justo cuando él lanza Cera generalmente el oponente se retira así que yo les sugiero que si se encuentran con este tipo de mazos si y ustedes tienen a Sandman para lanzarlo en turno 5 hagan snap primero, lancen Sandman y después ya si el oponente lanza cera y ve que ya no puede pues ya ustedes al menos ya ganaron dos cubos ahí, este mazo está muy vulnerable contra este masito de Sandman tanto Sandman como Electro como ya saben si se lo manda con Viper al otro lado este mazo prácticamente pierde porque tiene cartas muy pequeñas y son cartas que generalmente van a ganar valor, bastante valor en turno 6, luego vamos con este siguiente mazo que hasta el momento es uno de los mazos más fuertes que hay en el juego que es el mazo de Thanos, este mazo también como ven tiene varios reemplazos ahí que le he puesto pero ahorita. Así como está también se está jugando bastante Leech es una carta muy Pero muy molesta dentro de este mazo Para todos los que juegan en contra de Thanos Y lo bueno que tiene este mazo La respuesta que va a tener contra Sandman Es que lo tiene a Lockjaw Y las gemas del infinito para poder ciclar Rápido para poder buscar cartas altas Del mazo digamos de Que están dentro del mazo Y así poder ganar poder y asegurar Una ubicación y ya la otra ubicación La puede tratar de asegurar de repente Con el Devil Dino o con una América Chávez o con el mismo Thanos que ahora le han bosteado su poder a 11, ¿no? Antes era un 6-8, acá está desactualizado, pero la verdad el poder ahorita se encuentra en 11. Y si llegaste a lanzar todas las gemas rápido, ¿no? En el turno, digamos, este, hasta el turno 4 o 5, antes de que llegue Sandman, pues ese Thanos sin problema va a salir con un, va a salir costando, va a salir siendo un 6 con 21 de poder. Eh, este mazo de acá, lo bueno es que. Tiene, bas tiene respuestas contra Sandman, o sea, explota tan rápido, este mazo generalmente de Thanos no explota al final, sino explota al inicio del juego, y eso hace que Sandman no pueda hacer nada al respecto, y por eso es que Thanos creo yo que se mantiene como uno de los mazos hasta el momento más fuertes del metajuego. Luego vamos al siguiente mazo, que este mazo sí es F, así como Zera también, que es el Mr. Negative. Este mazo siempre ha estado expuesto, por ejemplo, al counter de Wave en turno 5, ¿no? o que le puedas también pasar, no le puedas transferir un Electro a su lado, también y lo matas totalmente porque este mazo depende mucho de que salga Mr. Negative y que pues vayan saliendo ya las cartas que generalmente van a ser de coste 0 coste 1 con negativo para que puedan tener un gran impacto en, tu en el turno 6 o en el turno final entonces si tú le pones un sandman en turno 5 generalmente Mr. Negative guarda o la gente que juega Mr. Negative está guardando todas sus cartas para el turno 6 para poder digamos tener ese factor sorpresa y llevarse todos los cubos posibles que vayan a jugarse en ese momento entonces, eh, acá me parece que este mazo sí decae bastante, se debilita demasiado con Sandman y eh, pues si, te, si tú estás jugando Mr. Negative y si ya ves que te comienzan a jugar alguna de estas cartas, no, como Electro o Wave, ya sabes que se puede venir un Sandman y pues el Mr. Negative acá va a servir muy poco para poder ganar la partida, y aquí vamos con este siguiente mazo que tiene un combo bastante bonito donde usas a veces a Munger, ¿no? y en el turno final, puedes sacar Doshi Hall, un Infinite, e incluso puedes sacar Demonios y bueno, a veces también hay titanias en este mazo también que las puede jugar al final. Este mazo es un mazo de torneo, pero el mazo que yo estuve utilizando también era un mazo que era parecido con algunos cambios. Pero digamos que es la esencia, ¿no? De que en el turno final generalmente este mazo va a explotar. Sea en el turno 6 o en el turno 7, va a salir la she hulk va a salir Infinite a la vez, ¿no? Más alguna otra carta también que se pueda jugar. Eh, justamente respaldados también por la baja de coste que tiene quinjet Este mazo se ve también bastante debilitado con la llegada de Sandman... Por porque generalmente este mazo explota en turno final. Si tú le lanzas Sandman lo matas totalmente y le dejas solamente la chance de jugar un infinite Out, o jugar una She-Hulk ¿no? depende de lo que haya robado y por gusto que haya hecho, se haya esforzado en haber hecho todo el combo con Munger y demás entonces este mazo de acá ahorita en estos momentos eh, con la llegada de Sandman está muy debilitado muchachos y ahora nos vamos con el mazo de Descartes ¿qué tanto ha sido afectado con la llegada de Sandman? a ver lo bueno de este mazo es que se va desarrollando en Descartes los primeros 4 turnos incluso o hasta el turno 5 se podría decir va desarrollando mucho Descartes entonces entonces antes de que llegue Sandman ya ha habido mucho descarte por ahí y de repente el Morbius ya se, se bosteó o de repente Tormenta también ya tomó una ubicación y puso a Drácula o puso a Morbius ahí para que ayude a bostear digamos en esa ubicación y sea difícil que lo pierda entonces por ese lado digamos... Es muy explosivo el inicio que tiene este mazo. Así como el de Thanos. ¿no? Así, con, así igual como con las gemas y con Lockjaw. Ya, acá también van saliendo las, los descartes rápido. E inclusive cuando salga Sandman en turno 5. Tú puedes van a lanzar probablemente a Modok. Descarta todas las cartas. Y con eso, pues ya prácticamente en turno 6. Muchas veces juegan una sola carta. Así que Sandman acá no tiene mucho que hacer. No tiene mucho efecto. Y digamos que este mazo de Modok no es, no es vulnerable. O no es casi nada vulnerable ante el efecto de Sandman y otra cosa también importante resaltar es que ni siquiera Shang-Chi puede hacer nada generalmente porque Drácula se bostea al final así que Shang-Chi pues se devela primero y pues ya no hace nada, Drácula se bostea al final de la partida, entonces eh, este mazo de acá está bastante bastante bueno contra Sandman, luego quería enseñarles también este mazo de acá que es un mazo de Darkhawk que seguramente más adelante van a ver que lo voy a publicar por ahí, hay mucha gente que me ha estado preguntando si Darkhawk vale la pena realmente eh, comprarlo con los 3000 de tokens que cuesta ahora porque Darkhawk ha bajado de serie, ha bajado de serie 5, ha bajado serie 4 y está costando 3000 de tokens. ¿Qué tan bueno es comprar a Dark Hawk ahorita? Hay gente que solamente le falta esa carta y que las demás ya la tienen y me dicen, tío, ¿vale la pena realmente? Bueno, vamos a ver ahora si con la llegada de Sandman vale o no vale la pena comprar a Dark Hawk en estos momentos. Dark Hawk, generalmente este mazo tiene cartas pequeñas las cuales se va desarrollando también de una forma explosiva para ir tratando de ganar, digamos, alguna de las tres ubicaciones, ¿no? Eh, Bacor, Queen, Quinjet, Sabu, ¿no? Eh, por ahí Sabu te permite jugar de repente Munger antes, pero pero ahora, Munger acá, me parece que sí va a tener que haber una, una reingeniería en este mazo. Porque con la llegada de Sandman, eh, Munger de repente acá no va a funcionar tanto. no Pones a Munger, eh, vas a duplicar cartas que al final vas a terminar utilizando una nada más. Este mazo tiene momentos donde sí necesita jugar dos a de dos a más cartas al final del turno. Pero no siempre. Dependiendo mucho de la situación. Por ejemplo, tú puedes. En la situación donde no se requiere hacer eso. Tú puedes jugar eh, Darkhawk en turno 4. Debildino en turno 5. Y puedes jugar a Mystic en turno 6. Copiando lo que más te convenga. Te conviene copiar Darkhawk. O te conviene copiar Devil Dino Entonces, por ese lado, digamos, este masito es bastante consistente. Porque tiene cartas con gran poder que van a ir saliendo en diferentes ubicaciones. Y eso le puede traer. Eso le puede dar problemas. A cualquier oponente Entonces eh, Otra cosa que también Munger Para lo que puede servir acá Es para que de repente Bostee a Dino también no? Duplicando las cartas Por ahí en el turno final Puede ser que Dino Suba pues a 17 de poder De nuevo Y con eso pueda ganar Tal vez una ubicación Por ese lado Está genial Como les digo El mazo de Darkhawk Es un mazo que es eh, digamos puede Tener eh, diferentes desempeños no A veces necesita jugar varias cartas En turno final como a veces Dependiendo de las circunstancias puedes jugar Una sola carta nomás en turno final y ya puedes Ganar o puedes jugar de repente un Dino También en turno 6 en turno, este, o también podría jugar Hasta un Rock Slide en turno 6 para poder Darle más bosteo a Darkhawk Recordemos también que Darkhawk ahora ha sido Bajado a uno de poder ha sido nerfeado Y eso también tienen que considerarlo Bastante porque es ver si sí, que si pues, sí es por ese punto que termina perdiendo Darkhawk, pero acá también una cosa interesante es que Darkhawk acá ya no va a tener, va, de repente va a estar sobre estaba a estar salvado seguramente sobre Shanshi, porque qué pasa si tienes un Darkhawk 4-8 y ya Shanshi no lo puede matar, ¿no? Antes era un Darkhawk 4-9 que un Shanshi lo podía eliminar, ahora ya no tiene eso, y eso también lo puede hacer un poco más. Digamos que en, ese, en esas circunstancias de un Shanshi puede ser mejor el Darkhawk que haya sido nerfeado de esa manera, pero bueno, acá este mazo creo que dentro de todo igual puede sobrevivir con un Sandman va a depender mucho de sus circunstancias pero creo que creo que dentro de todo sí puede sobrevivir, si sí, sí la puede hacer Estar a un mazo que es muy popular que mucha gente también lo está jugando es un mazo muy efectivo también eh, tiene, es así como Thanos tiene también un desarrollo bastante rápido o un desarrollo bastante agresivo en los primeros turnos y muchas veces en el turno 6 también no necesita jugar varias cartas para ganar acá es relativo porque a veces en turno 6 es verdad que a veces este este mazo necesita jugar a Was, al Mjolnir de repente también ¿no? o el mismo Scorpion de repente alguna carta pequeña por ahí para poder tratar de buscar alguna carta más fuerte con Lockjaw pero si no eh, muchas veces puede jugar directamente un Magneto o puede jugar de repente también este no sé si es que se da el caso una Jubilee para que pueda traer a un Infinite Out ¿no? o cosas así o de repente solo juega, puede jugar el mismo Mjolnir para poder darle esos más 6 de poder a Thor y así Pueda ganar de repente en la ubicación que necesitaba, ¿no? Donde estaba Thor. Entonces, este mazo es medio relativo puede ser que Sandman por ahí lo pueda conteriar como a veces también no necesariamente lo va a conterear. este mazo se puede defender de todas maneras y creo que puede llegar a ser un sobreviviente de Sandman y ahora muchachos les traigo este mazo de acá que muchos de ustedes conocen seguramente que es de Asmat, este mazo también generalmente juegan varias cartas en turno 6 en este caso juega Asmat, Luke Cage no, para digamos tratar de buscar este combo final que es el factor sorpresa para que el oponente termine perdiendo la partida o a veces también utilizan en turno 5 a Luke Cage con Asmat y al turno final no usan a odin sobre asmat para que vuelva nuevamente a hacer digamos este menos uno a todo el enemigo porque Luke Cage no te va no va a permitir que le hagan a los tuyos o a tus propias cartas eh, este mazo de acá también Puede ser, dependiendo el desarrollo, digamos, de la batalla, si en caso en turno 6 no se juega este combo que te digo, donde se usa junto a Smad con Luke Cage y eso, eh, y de repente el, el demonio de Hoot haciendo que a veces se utilizan varias cosas a la vez, puede ser ahí que, digamos, eh, tenga un problema con Sandman, ¿no? Ahí puede ser que tenga un problema con Sandman y que, digamos, que si estaba guardando todo eso para el turno final, sale Sandman en turno 5 y simplemente se fregó el combo y el oponente se va a terminar rindiendo pero si utiliza la modalidad de jugar en turno 5 más bien a Luke y y en turno 6 juega Odin, ahí sí Sandman no va a servir mucho, esto es muy situacional también como les digo la estrategia depende mucho de los robos de las cartas también en este mazo pero de todas maneras eh, es una posibilidad de que quede un, algo afectado pero también que dependiendo ¿no? de, de la situación podría ser un sobreviviente también de Sandman, muchachos y aquí le voy a mostrar este último masito, sé que hay más mazos pero este ...este mazo también es algo relevante... ...se usa digamos medianamente en el metajuego... ...y veamos qué tan afectado está con Sandman... ...este mazo de acá... ...esta versión que está llevando Ultron... ...es posible que sea un sobreviviente de Sandman... ...no necesariamente es un mazo que Sandman lo va a matar... ...a ver, tenemos acá varias cartas pequeñas es verdad... Pero eh, qué pasa, cuando se juegan todas estas cartas hasta el turno 5 y el turno 6 Lanzas Ultron para que llene todas las demás ubicaciones con drones Ahí sí ya no está digamos expuesto al Sandman Ahí sí está digamos que está complicado digamos ahí que la puedas ganar incluso contra el mazo de Patriot Pero en muchos casos cuando no se roba Ultron no Y se tienen las demás cartitas que jugar no Y son cartas muy pequeñas en muchos casos Pues ahí de repente Sandman es donde puede tener una posibilidad de ganar Pero de todas maneras esta versión de Patriot que está jugando Ultron es buena porque también si ustedes se dan cuenta Tiene cartas grandes para que pueda jugar en curva, ¿no? Turno 3 Cíclope, ¿no? O Patriot Turno 4 La Cosa Turno 5 Blue Marvel, ¿no? Y turno 6 de repente Onslaught encima de Patriot, ¿no? Sin requerir de Mystic Ahora hay un combo que también tienen Sin necesidad de Ultron que usan también en turno 6 a Patriot más Mystic para poder bostear todo lo demás. Y ahí de repente es donde venga la debilidad y la oportunidad para que Sandman entre y haga counter en este mazo. Pero hay situaciones, ¿verdad? La situación más desfavorable para Patriot es que utilice Patriot más Mystic en turno 6... ...o, utilice, o juegue varias cartitas en turno 6 que es menos probable porque generalmente va a tratar de jugar todo rápido y luego jugar Ultron al final, no eh, no, no, no, no, digamos eh, ocupar las ubicaciones, dejar ubicaciones abiertas para que simplemente entre Ultron al final y con sus drones ocupe las ubicaciones que estaban vacías, en este caso como te digo este mazo es un 50-50 dependiendo mucho de sus robos también para que pueda quedar digamos vulnerable ante Sandman, bien muchachos yo le he dedicado este video a Sandman porque la verdad es una carta que siempre me ha agradado pero que lamentablemente no he tenido la oportunidad mucho de poder jugarla seguido o que vaya a encajar en algún mazo esta es una carta bastante bonita y creo que han acertado bastante los del equipo de desarrollo para poder digamos hacerle estos ajustes a esta carta y que de cierta manera puede impactar en el meta en aquellos mazos que se estaban jugando muchas cartas al final. Si tienen ustedes algún mazo de repente que haga muy buena sinergia con Sandman lo pueden dejar también en los comentarios. Cualquier duda o consulta sobre lo que hemos hablado en este video también lo pueden hacer en los comentarios muchachos. Se les agradece todo tipo de apoyo sea likes o comentarios para que este canal siga creciendo haciendo contenido de Marvel el snap yo les agradezco mucho recuerden ahí de lunes a viernes por las noches en, el, en la plataforma morada yo me encuentro y pues si quieren ahí preguntar algo en vivo también lo pueden hacer así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti